otro dominguito más Buenos días Son las 9 y cuarto, 9 y 20 aproximadamente Bienvenidos de nuevo al canal Emilio, Tony, Richard Esos son los que hemos salido hoy, juntitos Nosotros cuatro Hemos decidido hacer dos grupos porque han venido los pros, la élite y, y así Emilio no está cañero, yo estoy flojo, el Richard también... poco a poco ¡Aquí tenemos a Emilio! Emilio es amigo de Albert Y se ha unido en el grupo desde hace poquito De hecho esta es su primera salida con nosotros Así que mejor una salida tranquilita, que a algunos ya nos viene bien Hoy vamos a hacer una rutita que, que hace mucho que no la hacemos, la verdad. Según mis datos, 2017, cosa que dudo. Ya lo miraré bien. La llamamos Trencaca, Trencacamas y tenemos dos versiones, una la, la original y otra la inverse, o sea, al revés. Ahora miraré, yo creo que vamos a hacer la original porque no la recuerdo mucho y así... De hecho tenemos una que puede ir por el Sambala, un sitio conocido por todo el grupo que gusta. Ya ni, su, ni sube ni baja, se ha quedado en segunda Tercera es. Al final, lo de la palanca de cambio la hemos tenido que desmontar Porque me quedan queda en segunda y ni subía ni bajaba Y al desmontarla hemos visto que no tenía estría Es problema del propio eje Así que va a tocar reparación Pero mientras tanto, Richard, que tiene de todo, es una ferretería ambulante Llevaba manual y componente ese para soldar lo hemos puesto, hemos hecho ahí una ñapa, Tony que es un pro de la mecánica y parece ser que aguanta. No lo tengo muy claro por eso. Pues no, no ha funcionado el invento. Voy en cuarta todo el rato y a ver qué se puede hacer pero vamos que es un rollazo así que mejor cambio la ruta vamos a Plan de manjeu que es todo rato una pista donde se puede ir dando gas meto una marcha alta y al menos hacemos ruta Me voy a quedar sin embrague al final también. Atención. Ah, no, y prohibido circular, ¿no? Pues yo voy en cuarta todo el rato. Batida de jabalí Espero que no me peguen un tiro Ellos les he dicho que vayan a coger la tialera Que está muy chula y bajar este mismo camino Y nos encontramos ahí un poquito más adelante Me parece un poco heavy que corten esta pista Que es bastante transitada Y la corten para una batida, la verdad Pero bueno, quien paga manda la batidita, les ha cortado el rollo a ellos en la trialera, o sea, van a buscar una alternativa para llegar hasta Iguaviva y vamos a quedar allí, vaya rollo así que media ruta la hago solo ahora de ida, espero no encontrarme a nadie mucho coche pero de momento cazadores están por la montaña y sí. ya, pero no sé como esto quien paga manda, está claro que quien paga manda Espérate, tela Ahora me tengo que buscar la vida. Ya, pero como ya he entrado, ¿y ahora qué hago? Ahora pues seguir, sí. Si sí, no, el presor está, está ahí. Bueno, pues.. No lo he grabado, pero me he encontrado con un señor mayor de la cacería, de la batida, muy simpático. Que me ha dicho que, claro, que no me tenía que haber metido desde el principio. Porque ya que estaba aquí, que tiraba para adelante. Hemos estado un ratito charlando y me ha explicado cómo, cómo funciona esto de las batidas. La verdad es que yo pensaba que pagaban y no pagan. Me ha dicho que todo lo contrario, que la federación les paga a ellos. O sea que no entiendo, ya me lo explicarán. Por cierto... Menudos cracks También me ha dicho que, que hacen las batidas cada 15 días O sea, 15 días en un sitio, 15 días en otro Lo que les da la federación Y luego nunca es en el mismo sitio, nunca el mismo camino Al les daban pues San por la parte de arriba Dentro de 30 días San por la parte de abajo Vaya tela, me va a matar. Al final estoy haciendo el camino que se supone que han hecho ellos. Así que voy detrás de ellos. Con lo que me he entretenido, cuando llegué ya al no almorzado y todo. Vaya, voy a hacer esto con una sola marcha en Granada. Ya no sé si voy en tercera o en cuarta. José, te voy a explicar un poco lo que pasa con los jabalíes. Que hay una alarma sobre la sobrepoblación de jabalíes con más de un millón en España. La pandemia Hola. ha favorecido su crecimiento y la cifra podía doblarse en 2025. Preocupan los destrozos en las cosechas, el aumento de accidentes de tráfico y la propagación de enfermedades animales. De ahí que las batidas de jabalí favorezcan que esto no ocurra. No recordaba yo tan roto todo este camino. No sé si veis esa trialera que hay ahí Esa la han hecho Los Pro alguna otra vez Creo recordar que no tenía salida Pero no veas, está chula, chula Yo la intenté Pero no... Cuando se pinchó en la nariz <ríe> Me di la vuelta Además si no tiene fin Si hay que ir se va Pero si no, ¿Para qué? ¡Es tontería! ¡Chachu! Ahora la veremos desde abajo Mira, ahí la tenéis Si la miras desde abajo, la GoPro engaña mucho, ¿no? Pero no está mal, ¿eh? Ahora salgo el camino donde nos han cortado el rollo, los de la batida A ver si han llegado hasta aquí arriba Han ocupado todo el camino, 100% Creo que son 9 kilómetros de camino, ¿sabes? Ya estoy llegando Dos 2 kilómetros, dice esto Las marchas no bajan No voy a subir eso en cuarta Pero el caso es que al subir, suben Joder Pues nada, ahora quinta Ya estoy llegando están a nadie mis compis que habrán dicho y este hemos es que tardar tanto pues chicos porque he tenido que ir por donde vosotros al final volver para atrás aquí va el Tony del Pro que le dices que lo repita y no se lo piensa ahí lo llevas Me separado de mis amiguitos. Yo no puedo subir tiralera con cuarta. Me va a costar el doble la reparación. La palanca de cambio, no, el, el eje del cambio y los discos de embrague al final, como siga. Voy a saludarle. No me digas. Pues cerrado. Espero que se está abierto el otro. Hostia. Ahora sí que no me lo puedo creer. Todos cerrados. Mira qué bien, sitio nuevo. El café. <ríe> Mira, van de escolta del señor mayor. Que no vaya a ser que se pierda tirando la basura. Ah. File Thank <laughs> you. Bueno, pues ya hemos almorzado, ya han jugado un poquito y vamos a hacer la vuelta por la pista porque yo no puedo ir por otro lado por el mismo sitio que hemos venido Subir eso en cuarta, déjala caer para atrás, sí, ahora sí. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal, cabrón? Bien, ¿y tú? Bien Bien Emilio Bien Es un pop pop. Yeah. pop pop, ya está. Aquí los pros dándolo todo entra, José? Entra, <ríe> Los del Pla, José Los del plazo somos fuertes <ríe> Emilio, bueno ahí Salida alemán es esto. Pues volvemos por el sitio que teníamos que haber venido esta mañana. Que ahora la batida ya no está. Así hacemos una ruta circular. También está bien. A ver, hace subidita esta, a fundir el embrague. Hostia, sí, creo que he podido reducir. Al menos ya no voy en cuarta o quinta, voy en tercera o cuarta. Estaba mirando a ti, te estaba mirando a ti no he visto eso. Vaya tela. Pues no miro para adelante, fijamente resulta que hay una rama que sale por la derecha de más de medio metro. Vaya hostia, ya nos ha dicho el señor que ya han acabado, que están recogiendo. Hasta aquí, aquí era el punto donde yo llegué donde nos desviamos así que a partir de aquí, todo es repetido yo creo que ya es momento de cerrar el vídeo así que ya sabéis chicos si os ha gustado, dadnos un gran like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya nos vemos en el próximo vídeo Let's go! saltando pues yo también culo veo, culo quiero Arbolito, la giralda, la que pasada. Pues venga, espabila, que no tengo batería. Y así acabamos el día. Uno con el cable de acelerador roto y otro con el pedal de cambio, con todas las estrías comida. No subía la palanca ni bajaba. Aquí la tenéis.